el problema es ser un poco de a la segura porque Dios me dijo Dios me dijo que, no que lo va a salvar. no, Dios no se equivoca nunca Dios, nunca. Dios dijo que lo va a salvar. Pero, a todos mis hijos, y nunca te ha dicho que no se nos. Ay, es que salvo, ya desde que yo la siento. Sí, no, no, si estoy... no, hay que hacerlo. Le grasa los días con el mal. Es diferente, a no. lo que estoy hablando es diferente. No, no. Una persona Como que... Dios me dijo, yo esperé, ah, yo digo, es que hacía tu momento, güey.